Hola amigos, nuevamente aquí en 5 Minutos de Gnosis para realizar estas reflexiones con relación al conocimiento y a la sabiduría. Hoy queríamos leer un, unas frases y hacer una reflexión con relación a eso. Esa frase dice, necesitas dos cosas sumamente importantes para lograr triunfar en la vida. Las representan los verbos amar y servir. Nunca te desanimes en la conquista de los dos valores del espíritu y busca en todos los momentos de amar y servir, en todo y a todos, para colaborar al máximo en el progreso del mundo que te abrió generosamente los brazos contribuyendo a tu crecimiento. Obviamente si nosotros hacemos reflexiones con relación a esos dos verbos, amar y servir, eh, podemos estar muchísimo tiempo hablando, ya que representan grandes virtudes que permiten al ser humano conquistar esos valores, ...o grandes valores del espíritu... ...obviamente para lograr amar... ...sabemos que... Eh, ...necesitamos erradicar entre nosotros... ...todos los aspectos contrarios al amor... ...y esos aspectos contrarios al amor... ...están representados en el odio, la ira... ...el rencor, la envidia... ...etcétera, etcétera... ...un montón de aspectos negativos que de se desarrollan... ...normalmente en cada uno de los seres humanos... Obviamente, para lograr desarrollar ese amor, ese amor incondicional, ese amor que nos permite verdaderamente encontrar esa paz interior, ya que nos desarrolla un aspecto espiritual muy profundo, es decir, necesitamos erradicar esos aspectos negativos. Pero para eso necesitamos conocernos verdaderamente a nosotros mismos. Y eso empieza por lo que dentro del conocimiento gnóstico nosotros observamos o decimos como es la observación. Rescatar cada día, tratar de observarnos cada día y rescatar de nosotros esos aspectos positivos y erradicando todos esos aspectos negativos obviamente haciendo una crítica realmente seria sobre nosotros mismos nuestras formas de pensar, sentir y actuar perdón. Eh, y el otro aspecto, el otro verbo que decíamos o que habíamos hablado es el servir nosotros estamos en esta existencia, en esta vida con la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos pero para desarrollarnos verdaderamente con todas nuestras plenitud y nuestros aspectos positivos, necesitamos que en nosotros fluyan las energías. Esas, esas energías tienen que ver con nuestros aspectos emocionales, intelectuales, eh, instintivos, sexuales, etcétera, etcétera. Un montón de energías que se desarrollan en nosotros. Esas energías deben fluir libremente. Y ese fluir libremente de nuestras energías nos permiten estar en equilibrio y en armonía con el universo y con Dios. De esa manera permitimos que ese servicio se exprese en nosotros en todas sus formas. Servir con amor, con caridad, con toda esa paz que podemos transmitir a los seres humanos, nos permitiría lograr esa armonía interior. Bien amigos de 5 minutos de Gnosis, nos volvemos a ver en otro momento y muchas gracias por vuestra atención.